Uvas con queso y nuez. Primero vamos a picar las nueces muy finamente. Vamos a cubrir las uvas, de preferencia verdes, con queso crema y las cubrimos con las nueces y servimos.